Proteger, disuadir, investigar, vigilar, salvar vidas, nos hace mejores. 30 años defendiendo la paz en el mundo. Sevilla, 1 de junio, Día de las Fuerzas Armadas. Ministerio de Defensa. Gobierno de España.